En un documento nuevo vamos a seleccionar la herramienta del elipse que está debajo de la herramienta del rectángulo. Clic y arrastrar para crear una elipse, pero yo te recomiendo que presionas la tecla de Shift para crear un círculo perfecto. Una vez que lo tienes ya creado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar o a crear o a poner un degradado. Te vas al panel de muestras. Vamos a quedar clic en el icono donde está la librería de muestras y aquí tenemos un montón de degradados que están aquí, son espectaculares. Trabaja con todos ellos, la verdad los resultados creativos son muy buenos. Para este ejemplo podemos elegir los metálicos y yo me voy a quedar con este que está acá. ¡Ah caramba! Se ha puesto en el relleno, no te preocupes, vamos a dar un clic acá para invertir los colores y clic aquí para quedarnos solo con el color de relleno que está aquí. Ahora vas a presionar la tecla R en el teclado y tú puedes anclar en cualquier parte del círculo... Lo siguiente, yo voy a dejarlo aquí, por favor, aquí en la parte inferior, al click u option click en una Mac para activar el panel de rotación. Lo vamos a dejar en un ángulo de 5 grados y vamos a dar clic en copiar. Luego vas a presionar la tecla eh, control D o comando de una Mac para que puedas generar esta estructura visor que es muy buena. Ahora, yo lo hago de manera completa. Quizás a lo mejor tú lo puedas hacer solamente una parte de la misma. ¿Ves? Que te quedó súper, súper, súper interesante. Pero el ejercicio no termina ahí clic y arrastrar para seleccionar todos los elementos, te vas aquí al panel de degradado que está en la parte derecha y puedes trabajar, mira, clic aquí arriba para activar los degradados, puedes trabajar con cualquiera de las estructuras que están acá, pero para apreciarlas mejor, vas a presionar control H y ahora vamos a dar un clic acá para que veas lo diferente que se puede ver tu trabajo y un clic acá, la verdad esto es espectacular y brutal.